Hola a todos, bienvenidos a Aprende tu Luz. Elevar tu vibración es sin duda uno de los mejores regalos que puedes hacerte a ti mismo o misma, si es que deseas despertar a una nueva vida más feliz, plena y abundante. Se recomienda usar audífonos y realizarla durante 21 días para así lograr armonizar tus pensamientos con tus sentimientos y sintonizarte permanentemente con la frecuencia vibracional de Dios, el yo superior, la fuente o como prefieras llamarlo. Estoy segura que desde hoy sentirás una motivación renovada, una alegría inmensa que nacerá de la nueva energía que comenzará a fluir a través de ti. Empecemos con una placentera y profunda relajación. Adopta una postura cómoda ya sea sentado o sentada, o acostado boca arriba, y tómate un tiempo antes de profundizar en tu mente subconsciente, cierra los ojos e inhala lenta y profundamente por la nariz, y exhala por la boca, llevando tu atención a la respiración, respira profundamente, pero sin forzarte, Recuerda que cada quien tiene su propio ritmo vital y debemos respetarlo, exhala, si prefieres puedes hacerlo por la nariz, si esto te resulta más cómodo, toma otra respiración y nota cómo tu cuerpo se relaja más y más, sigue enfocando tu atención a la respiración, y si algún pensamiento llega a tu mente, déjalo pasar sin pelear con él o tratar de alejarlo. Solo vuelve la atención a tu respiración tranquilamente. Así es, lo estás haciendo muy bien. Ahora imagina que hay una bola de energía, una esfera de luz blanca multicolor, que comienza a girar y dar vueltas alrededor tuyo. La luz blanca es la combinación de todos los colores. Imagina entonces como un arco iris que cubre y abarca todo a tu alrededor, girando y girando, a la vez que entra y sale de tu cuerpo con cada respiración. Esta energía te relaja, disuelve cualquier tensión, lo limpia y purifica todo. Ya que esta luz, se considera la luz del Espíritu Santo y en ella solo puede haber amor ahora lleva esta bola blanca de energía hacia tu cabeza siente cómo comienza a relajarse el cuero cabelludo las orejas la frente, el entrecejo los ojos toda la cabeza por dentro y por fuera incluyendo el cerebro y demás órganos internos, se relajan profundamente. Disfruta, siente esta placentera sensación de calma y paz, mientras sigues respirando a tu ritmo y manteniendo en ello tu enfoque. Lleva la energía blanca multicolor ahora a tu cuello y garganta, y siente cómo se relajan y liberan de dolores o tensiones. La luz entra y sale de tu cuerpo junto con el aire de tu respiración. Esa luz blanca, divina, multicolor, que limpia, purifica todo a su paso, desbloquea, desinflama, libera cada tensión, cada energía atorada. Y esta luz Sigue llenándolo todo, girando, curándolo, equilibrándolo todo. Y mientras sigues respirando, trae esa conciencia ahora a tus hombros y suéltalos. Los brazos, las manos, siente cómo cada vez están más pesados, cómo todo se llena de luz y de aire. Inhala, exhala, inhala, limpiando, equilibrando todo a su paso, exhala, sale el aire, sale a la luz, limpiando, purificando todo, transmutando todo en amor, en energía armónica, en equilibrio, Sigue bajando la luz por la espalda, suelta los homóplatos, la espalda media, el pecho y sigues relajando más y más, soltando cada nudo o contractura por dentro y por fuera. Limpia, sana, cura y devuelve el balance a cada hueso, músculo, tendón, órgano y sistema del tórax. Inhala, ilumínalo todo, recorre cada rincón, cada vez más paz y relajación y respiras a tu propio ritmo, el estómago, la espalda baja, la cintura, la luz sigue bajando y llenándolo todo, girando y girando da vueltas, fuera y dentro de ti, la luz divina que sigue limpiando, armonizando y purificándolo todo, sigue bajando ahora a tus caderas, glúteos, abdomen bajo, por dentro y por fuera, todo se ilumina y purifica, todo se ordena y acomoda, cada célula, cada átomo, los muslos se iluminan ahora. Suelta, libera, respira. Permite a la luz entrar y salir mientras sigues oxigenando y limpiando todo. Rodillas, piernas, pantorrillas. Siente la relajación bajando junto a la luz. Tobillos, pies, dedos se iluminan y sueltan, respira, con todo el cuerpo completamente cubierto, lleno de luz, siente y disfruta la sensación de paz, armonía y total relajación de todo tu cuerpo y mente. Ahora lleva la energía a tu corazón. Cúbrelo. Con la respiración haz que se llene de luz. Imagina ahora esta bola arcoíris de energía dando vueltas más y más rápido dentro de tu corazón. Y cuanto más rápido gira, más te fundes con ella. Cuanto más rápido gira, más relajado estás. Y notas que hay una sensación de calidez que comienza a crecer dentro de tu corazón, ahora imagina que esa sensación cálida, crece y crece con cada rotación, trayendo consigo un sentimiento de amor inmenso, cada vez más y más fuerte, y más cálido con cada rotación, respira, Puedes sentir la vibración aumentando dentro de tu corazón. Ahora vamos a contar hasta tres. Y con cada número, sentirás la energía girando más y más rápido. Y el amor y el calor crecer dentro de tu corazón. Y al llegar al tres, te sentirás como una persona completamente nueva. Uno. La luz dentro de tu corazón Comienza a aumentar su vibración. La energía vibratoria rota más y más rápido, al igual que la sensación de calidez y amor profundo e incondicional. Respira. 2. La sensación de calor y amor se duplican con cada giro y la velocidad de energía y cada, es cada vez más veloz. Tres. Toma conciencia que de ahora en adelante siempre te sentirás en este estado. Será ahora tu nuevo yo, un yo vibrando siempre con una energía alta de amor inmenso. Siente esta energía fluir a través de tu corazón y todo tu cuerpo más y más rápido, alto y cálido, sabiendo que a partir de ahora, esto es lo que eres, amor incondicional, sonríe, siente esta energía fluir a través de tu corazón, sabiendo que esta es tu nueva vibración dominante, esto es lo que eres ahora, notarás que desde este punto en adelante, la gente te sorprenderá preguntándote ¿qué te has hecho? ¿por qué te ves tan diferente? ¿por qué te ves tan feliz? tendrás un brillo especial en los ojos siente lo natural de este nuevo sentimiento lo cómodo que te encuentras en este estado a través de esta paz y armonía renovadas tu yo superior te hace saber que has hecho un gran trabajo, que has logrado un cambio interior enorme y te felicita por haberlo hecho, por cambiar tu vibración dominante y permanente. Siente esa comunión con Él y disfruta. Agradecele por estar ahí, contigo. Gracias. Gracias, gracias. Ahora tu yo interno te guiará de vuelta. Voy a hacer la cuenta regresiva del 3 al 1 y al llegar al 1 sentirás una pasión, un amor y una energía de alta vibración y estarás siempre alerta sabiendo que acabas de cambiar tu vida con esta fuerza tan poderosa. 3. La velocidad de la luz comienza a descender poco a poco, mientras sigues limpiando y curándolo todo, tomando más conciencia de todo tu cuerpo. El amor y la calidez siguen sintiéndose en tu corazón con fuerza, descendiendo poco a poco con cada número. Dos bajando la velocidad y deteniéndose casi por completo. Notas cada vez más la sensación de amor llenando tu corazón y todo tu ser. Uno. La luz se ha detenido, pero aún sigue iluminando todo tu cuerpo. Tienes una enorme paz, un sentimiento de alegría que te rebosa el corazón. Y el amor el amor se desborda por cada poro de tu cuerpo. Toma ahora conciencia de tu cuerpo y del lugar en donde te encuentras. Mueve los pies, las manos y cuando estés listo, lista y lentamente abre los ojos sabiendo que has hecho un cambio muy poderoso en tu vida y de ahora en adelante no serás más el mismo. Felicidades y bienvenido a tu nuevo y mejor yo. Gracias por hacer esta meditación. Recuerda que se recomienda hacerla por 21 días seguidos. Si te gustó, por favor dame like, comparte y no olvides suscribirte. Tus comentarios son muy importantes para mí, ya que me permiten conocerte y saber qué contenido deseas tener. Muchas gracias.